Una vez más a Mujer Cronopio, hoy vamos a estar hablando de los mejores power-ups que tiene Trello para ti en este 2021. Lo primero que tienes que saber acerca de los power-ups es que son pequeñas aplicaciones desarrolladas por Trello o terceros para aumentar o añadir funcionalidad a la herramienta. ¿Dónde los encontramos? Si vamos aquí al menú del tablero, va a aparecer el menú de Power Ops. Y quiero explicarles un poco de qué va todo esto. Antes de hablar de mis Power favoritos en cada una de las categorías, quiero decirte que utilices, o recomendarte que utilices, ya las clasificaciones que te da Trello de los Power Ops. Fíjense que tenemos los destacados, tenemos los que son creados por Trello, que podrían ser un poco más robustos, quizás, quién sabe. Tenemos los ilimitados y luego tenemos áreas específicas como automatización, marketing y redes sociales, gestión de archivos, etc. Trello hace poco acaba de agregar unos power-ups que son ilimitados. Esto quiere decir que no cuentan en tu cuenta de power-ups porque dependiendo del tipo de cuenta que tengas vas a tener más o menos power-ups. Mi selección de power-ups ilimitados es la siguiente, en el primer lugar pongo a Boards Connected and Sync with Unito. Una de las pesadillas quizás de gente que usa Trello en una empresa un poco grande es que está metido en mil tableros. Con este Power Up tú puedes sincronizar directamente tarjetas de tus tableros y así cuando tengas por ejemplo un tablero de uso personal y tengas el tablero con tus compañeros de proyecto, con tu equipo de trabajo, estas tarjetas se van a ir sincronizando, así no tienes que estar duplicando o creando reglas en Butler porque Butler es excelente, pero tiene un pequeño detalle que el número de comandos mensuales que puede correr es bastante limitado. En segundo lugar, en esta categoría quiero hablarte del Power Up Private Notes. Como su nombre lo indica, es un Power Up que te permite tener notas privadas que solo tu usuario va a ser capaz de ver. Quizás esto sirva para managers, para supervisores o este tipo de roles. Y en tercer lugar te quiero hablar de los reportes de Bluecat. De verdad es un power-up bastante, bastante interesante porque tiene unos reportes gratuitos, pero cuando vamos a la página de Bluecat, vamos a ir un momentito para explorarla, tiene reportes que son muy agradables. Una de las cosas que he notado en la mayoría de los power de Trello que son de reportes es que son unos reportes que aparecen de los años 80. Esta es una herramienta agradable a la vista y que proporciona mucha información acerca del uso de tus tableros. Otra cosa que quiero destacar de BlueCat es que si estos reportes realmente son útiles, mira el precio. No es nada, nada costoso. Así que vale la pena antes de ponerte a inventar con macros de Excel ya tener una herramienta que lo haga por ti. Y ahora vamos a hablar de la categoría favorita de todos, los gratuitos. Ojo con esto, muchas de estas herramientas o PowerOps tienen versiones gratuitas que pueden servir hasta cierto punto para lo que necesitas, pero muchas de ellas, la mayoría, también ofrece una versión que es paga. Para mí, el principal power of the Trello gratuito es el calendario. ¿Por qué? Porque te ofrece tanto integración con tus propios calendarios, como lo dice acá, como una visión de las fechas en que las cosas tienen que hacerse. Esto está relacionado al due date o la fecha de expiración de la tarjeta. Fíjense cómo aquí podemos ver las diferentes vistas, semana, mes, etc. En segundo lugar de los Power Up gratuitos están los campos personalizados, pero cuidado con esto porque muchas veces tendemos a sobrecargar de información las tarjetas de Trello y a veces se hace un poco complicado su mantenimiento. Sin embargo, cuando necesitas medir fechas, medir estados, eh, medir si pasó una cosa u otra o necesitas información adicional que simplemente no quieres estar poniendo en la descripción porque se va a perder un poco en el contexto, puedes usar los campos personalizados. Como ves acá, podemos tener campos de texto, podemos tener números, podemos tener casillas de verificación, fechas y listas desplegables. Aquí tienes una muestra de cómo la vas a ver. Una cosa que me gusta muchísimo de este Power Up es que lo puedes incluso ver en la tarjeta sin necesidad de abrirla. Así que para ver cosas... Rápidamente, incluso fíjate que las listas se pueden poner colores Así que te va a dar una información extra a las etiquetas de la tarjeta Y vas a tener una, una visual bastante interesante Que te va a dar un contexto súper rápido de lo que está pasando en tu tablero En tercer lugar, me costó creer que este Power Up era gratuito De hecho, todavía estoy buscando en dónde se paga Y es que me pareció increíble Se llama Processes for Trello y básicamente lo que hace es generarte un flujo de trabajo, un proceso con pasos, con de hecho elementos que pueden prelar que se haga una actividad porque tienes que esperar que esta esté completa, está súper bien. Fíjate, puedes tener procesos también como plantillas, eh, aquí, aquí ves cómo se usa, este, puedes agregar el proceso, agregas la tarea, después de la tarea este, también puedes agregar um, cosas que... Eh, dependan unas de otras, fíjense aquí, at holding point, porque es una dependencia entre tareas. En fin, me pareció genial si estamos controlando de alguna manera procesos internos o imagínense que tengan sus procesos de negocio principales en sus tarjetas y luego tengan los subprocesos de cada una de esos procesos grandes de negocio en la tarjeta Pequeña. Yo creo que va más allá de lo que es una lista de chequeo porque tiene una estructura lógica. Así que si estás manejando procesos dentro de tu organización, creo que este Power Up puede ser genial para ti. Quiero darte unos Power Ops adicionales que me parece que no podía dejar fuera de esta lista. El primero es Habit Tracker es un seguidor de hábitos. Tiene una versión gratuita que te deja seguir 5 hábitos. Si ya quieres seguir más hábitos, vas a pagar solo 20 dólares anuales. ¿Cómo funciona esto? Pues nosotros registramos los hábitos en nuestra tarjeta y luego nos va a dar esta visual en donde podemos ver qué hicimos, qué no hicimos, y si cumplimos las cosas que queríamos saber de nuestra rutina diaria. Otra versión de esto que sí es gratuita se llama habit strike, strike no, strike eh, es la misma concepción es totalmente gratuito, sin embargo visualmente digamos que no es tan poderoso como el otro, pero va a servir perfectamente para hacer seguimiento de hábitos así que esta, si estás es en una onda de productividad este power up te puede servir mucho para tu board personal o tu tablero personal, seguimos en la onda de productividad y quiero darte o Morelo, que te permite utilizar la técnica Pomodoro y dejarla registradas en tus tarjetas de Trello si esta técnica te sirve, este Power Up es para ti bueno, este Power Up me encantó sobre todo para la gente que tiene que seguir noticias o que quiere seguir noticias o que seguir noticias es parte de su flujo de trabajo aquí solo con el RSS o el RSS o los feeds de, de, de alguna parte con esta, esta pequeña dirección en donde podemos bajar las noticias y leerlas va a poner todo el feed en la tarjeta. Es increíble porque ahí puedes tener toda la información, la revisas, tal. Me imagino un uso de esto, creas una tarjeta diaria con las noticias del día, con Butler, cada día creas una nueva tarjeta, bajas tus eh, feed de noticias, los revisas y a lo siguiente. Y antes de despedirme, algunas cosas. La primera es que recuerdes que Trello ahora es propiedad de Atlassian. Que es la misma compañía de Jira, de Confluence y otras herramientas como Jira Align, que son geniales para el contexto de agilidad, para el desarrollo de software, para el manejo de productos, etc. Así que considera que Trello ya está integrado a todo este ecosistema y yo te exhorto, te agupo a que revises todas estas herramientas que te pueden ser muy, muy útiles. De hecho, haciendo este video descubrí que existe algo llamado Jira Align. Y es genial para todo lo que son historias de usuarios, user stories, los puntos. Puedes hacer hasta casi que poker planning. Tienes ya de una vez los eh, gráficos de burn down, de burn up, que son tan importantes cuando estás desarrollando en Scrum, Canva, utilizando toda la metodología ágil. Así que si tú utilizas la metodología agile o ágil, dale un vistazo a esto. Lo segundo que te quiero... Lo segundo que te quiero decir antes de despedirme es que recuerdes que si por ejemplo utilizas Chrome pero todos lo tienen, hay algo que se llama extensiones, si vas a las extensiones y buscas Trello como ya yo hice aquí, vas a ver que hay muchas funcionalidades gratuitas para tu tablero, una de las que más me gusta es la de exportar a Excel. Así que no pagues para exportar a Excel y si necesitas saber cómo es, te voy a dejar un video aquí en el link para que puedas ver el paso a paso de cómo exportar tus tableros a, para Excel para hacer reportes y ese tipo de cosas. Y me despido, no sin antes recordarte que en este canal quiero hablarte de una productividad con pasión, con compasión, pero también con mucha inteligencia, muchas herramientas tecnológicas, técnicas que te van a enseñar cómo ser más productivo porque vas a saber cómo invertir tu tiempo, tu energía, tu dinero y tu atención en lo que te haga feliz. Yo soy Olga Semoret, Mujer Cronopio, y te espero la próxima semana con más videos sobre productividad.